Girl, uh. I'm a nice guy. In my cup, I a really y Que que la segunda parte de programa telefónica. señores continuamos Vamos a empezar con ver Laura. No, Va. Estoy llamando porque usted está habló. Eh, sí. Usted en 12 grados, high school. Ahí ¿Usted es en dos grados high school? Yo siento, hostia llamado. yo soy una de las principales de Puerto High School, y usted está superliva. Sí, ya no hay mañana. Usted está involucrada en un problema. ¿Esto me es un juego? No, mira. No. Dime. Mire usted. Sí, estamos jugando de la casa. ¿Nos puedes confirmar la dirección de su casa? ¿Por qué está cayendo? Ah, uh, no, no, no. Tengo una carta, no me ¿Usted no sabe su propia medicina? Ay, no. Yo, no, mire. Este té, buena <risa> <risa> Alejandra, oye, pero sí. dime, ¿por qué tú te diste cuenta, mija? ¿Tú crees que es alta seria? O sea, dime, wow. Yeah. O sea, es, que, es que el, el otro video no se de ahí. ¿sabes? Ya tú sabías. Que, <risa> Mire, vamos a llamar a Angelina ahora. Sí, esta Angelina. parte. Angelina. No, Mira, vamos a ver. Oye, no lo podemos. Tú no estás a rir. No te vayas a ver. No a me, como, pállame, a ver. ¿Sí? Yo quería hablarle como Argentina. Ok. Sí, yo quiero decirle que estaba un de los sea, yo quiero decirle que Sí, que lo va a decir. No, no, López. Es hombre, la verdad, verdad. ¿Sí? ¿sí? Vamos a decirle que eres Santo Domingo. Vamos a decir ajá, de Ahora hay que una cosa... No decir... Porque tiene que ver un le vamos a decir? Es Ya, ya... le vamos a decir? Oye, ¿qué le vamos a decir, muchacha? que yo te vea en el lunch. que... A mí se le que soy gay y me, y me gusta ella Mal, bueno. sí, <ríe> Es bien. que, es que, pero bueno, él no quiere sí, Es que me duele A ti no ah, Me duele. Para tú y tú ¿Qué te gusta ella? No, es que, es que que, ponerme tío. la mano y me voy a poder ¿Qué le digo? le Señores, vamos a llamar a Indira ahora. Mira, mira. Vencerlo. ¿Cuál es el periodo de novia? ¿Tu próximo novio? ¿Qué? ¿Eh? Yo que pues, voy a preguntar a ti, tú quieres salir conmigo, yo te veo así, me gusta tu sorrisas. ¿Tu próximo novio? ¿Tu próximo novio? ¿Quieres salir conmigo? ¿Por qué no? Te amo, te amo, ¿por qué no? ¿Por qué porque tú no quieres salir conmigo? ¿Quién no? No. Señores, vamos a llamarle de nuevo a Indira. No, no, ya no voy a hablar ya. Yo le voy a hablar a <risa> Orimé. ¿Qué le vamos a decir? Que... Ah, de tu primer, porque va a estar Déjame... ¿Diferente diferentes No, pues, um, privado. Mala a mí, hermana, pero usted está facturada. <risa> yo sé, yo tuve tu, tu, tu nacimiento, lo que sea. No, no, Después, Ella ya se agota mucho. ¡Ay, tú. Es un paro que deja que no queda. Y los vamos a <risa> decir que lo coge Buenas señor Indira le acabo de llamar para decirle que se ha ganado un millón de pesos en el Banco Popular ¿Cuándo? Oh, ¡Qué bueno! ¿Cuándo puede recoger? Oh. ¿Eh? Mañana mismo en la mañana puede ir a recoger su premio el Banco Popular? Puede ir mañana mismo en la mañana. ¿El Banco Popular? ¿Qué sí, señora. ¿Y por qué me pregunto allá? Por el licenciado Juan López. ¿El licenciado Juan López? ¿Y por no? No, yo solo trabajo los fines de semana esa chicha ya está buena, no cabía. Dale. Disculpe, no me, no me falta respeto, por favor. Ah, no escuchaste bien. Por favor, no me falta respeto, señora Indira. Eh, está, está siendo grabada esta llamada. Si sí, está siendo grabada y usted puede ser demandada Ah, ah qué bueno. <risa> y tú me estás llamando y vieja? porque hoy, hoy llamando a gente, dije que te se ganó una... un millón de pesos en un Por favor. <risa> Ahora le voy a decir que es de delivery Dios, <risa> no, no, so... ese, no, ese no es ella. Yo no sé quién es ese maldito loco. <risa> Esis. Oh my gosh. Dame, ¡Ya vamos a traer? ¡Dame, da número de nuevo! ¡8.09! ¡Oh, shit! ¡8.20! ¡Yo creo nada! ¡Oh, shara, bro. ¿A ¿Quién fue que llamamos? Es, fue a ella! ¡Pero se lo dio a otro más! ¡Ay, Dios mío! <risa> ¡Estúpido! ¡Oye! ¡Mira! ¡Tú no eres que vives en Santiago! ¡Tú eres la que pide de libre cada rato! ¡Ay tú! Le voy a llamar de nuevo, señores. ¡Ay, ya! Tú tienes el número, ya tú lo sabes. Yo me lo sé. Ok. Ahora vamos a decir que... que se si quiere comprar el para venezolana. ¿Quiere? Como tú quieres. O está está tienda que le vamos a hablar este es español pa' sí. que Y dice, hostia tío, ¿qué te ha pasado hoy con la lengua? No lo va a coger. Yo... ¡Hostia! Ah, no. ¡Hostia, tía! ¿Qué? hostia te ha metido hoy! ¿Qué? ¿Qué? hostia te ha metido hoy que te he visto! La ¡Falta de respeto, cantechorra! tenía una mala educación bien mala chica que les pasa a vos joder oh my gosh Pobre mira cita. mala mía pero tengo mucho que no te jodo <risa> que la hostia que te ha tirado, ella no va a coger el teléfono ella no, lo coge oh, ya no lo que te cae. <coughs> Yo le digo de can. Imagínate que lo ha a pagar. Pues se por no. para Mire, canterracha, que se ha metido en una hostia hoy que me debe. Yo what you mean, what happened you, bro? ¿Y una fue dulce? ¿Y una fue dulce? No hablo inglés, ahora loca, hablo en español. No hablo inglés. ¿Vos se fale portugués? Que la hostia que te han metido hoy, oh, tío, gilipollas, que no te nunca te la han metido en tu casa, cante loco. Hey, good night. Yo. Are you kidding me, bro? ¿Qué vas a decirte a I call you, but can I speak English? <laughs> <laughs> Why you silent, man? Ya, think bro, speak English. Wait, tu mm. no estás no está en cosas. ¿Lo a llamar mamá? Sí, la voy a llamar Ese mismo, pero quítale ese. a la voy a llamar normal. Si sí, le sale bueno, no, no, a ver, le, le, no, yo le voy a decir, bueno, Mi dime mana, salvo. te has ido a yo ella me conoce, le voy a decir, mana Pero yo me estoy notando y me sale Mana Mana Mana ¿Qué, lo que es mana Y usted Para un video de YouTube, ¿sí? ¿Qué ¿Cómo, fue? ¿Eh? ¿Cómo fue? ¿cómo fue? No bueno, hermano pues pregúntale a hermano entonces. Para ¿Para Dile, pregúntale al que que para qué pasó. Algo yo. ¿Qué no, pregunta ahí.